Amigo, te encuentro triste. Si casará tu ex con su amor. Esa no, esa no. Yo sé muy bien cómo dice. "Testes sí. dolor". Por eso estoy. Ahí viene lo que me gusta. Que me gusta. Esos coros, esos coros para decirte que no vale la pena sufrir por ese amor que ya se acabó, por un amor que muy mal te pagó, oh, oh. estos otros. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Porque la amaste más te más, con todo el corazón. Qué pena que no te valoro. Eso es lo Eso que me gusta. Acabó. Hoy en esta noche, para enamorados y bien correspondidos. Hoy Esos coros. Para la mujer para la maravilla. Buenas noches. Buenas noches. Ahí está para la famosísima Sandra, para Elizabeth, para Sonido Gaviota, bienvenida hoy. Sé también que tú sientes dolor, al ver en brazos de un nuevo amor, vengo a decirte que no vale la pena, hoy en esta noche, para enamorados, hoy, hoy. Oye, reacciona, tienes que seguir hacia adelante, hacia la vida. Es triste porque la amaste más. con todo tu corazón, y pena que no te valoró con engaños... Porque el marro era dulce Se volvió salado todo Le robaste su dulzura del vampiro para la gaviota. Ay. Como dice, como dice, bonito, bonito. Ay. Hola, escuchas con el vampiro de Dallas Texas. Buenas noches. Ay. Esos coros, esos coros, bienvenidos. Amigo, hoy en esta noche, el sonido, sonido vampiro, vampiro salón del botanero, el botanero por la catedral la del sabor. sabor, sabor que tú sientes dolor Al verla en brazos de un nuevo amor Vengo a decirte que no vale la pena Sufrir por alguien que pagó así Oye, reacciona, tienes que seguir que me gusta esos coros esos coros corazón qué pena que no te valoró con engaño todo ella cómo se llama porque la más Ahí está para Susana corazón para Leticia buenas noches con todo ella pagó Con una traición Nunca te dio tu valor Y pagó con engaño Ella era tu vida, ella era tu amor Ahora deja que sane el dolor de tu corazón Nunca te dio tu valor Y pagó con engaño Agoniza, con amor ingrado, agoniza amor, y se, y se va Ya no vale la pena No vale la pena Hoy en esta noche, en esta noche Cámara de video Sonido gaviota. Sonido gaviota. Buenas noches. Buenas noches.